y lo hacemos de esta manera, ubicamos un pliego de papel o una cartulina y trazamos dos líneas una línea vertical, también trazamos una línea horizontal al cruzar las dos líneas colocamos un punto de este punto dejamos un espacio de 7 centímetros colocamos un puntito y de este puntito vamos a colocar 3 centímetros en la línea vertical vamos a colocar varios puntos, toma nota Primeramente en este punto vamos a bajar 4 centímetros, lo unimos con una línea curva colocando un punto así, con el punto que tenemos acá. Del primer punto hacia abajo vamos a colocar otro punto con 6 centímetros, lo colocamos con una línea también curva, este será el escote trasero y este el escote delantero más bajo del primer punto hacia abajo vamos a colocar otro punto con 9 centímetros colocamos una línea imaginaria colocando 13 centímetros colocamos nuevamente un punto del primer punto hacia abajo vamos a colocar 17 centímetros colocamos nuevamente un punto doblando la cinta realizando una línea imaginaria con 17 puntos 17 centímetros perdón luego de colocar estos 17 centímetros colocamos un puntito y hacia arriba vamos a subir 3 centímetros así como lo indica la flechita colocamos nuevamente un puntito para hacer esta línea curva que tenemos acá ok ya tenemos este punto ahora vamos con el largo total de la blusita del primer punto hacia abajo vamos a colocar 27 centímetros 27 centímetros colocamos un punto Colocamos nuevamente una línea imaginaria, con 19 centímetros colocamos un punto y de este punto hacia arriba vamos a colocar o a subir 4 centímetros. Colocamos nuevamente un punto. Vamos a unir estos puntos que tenemos acá, que será el punto bajo de la sisa, fíjate. Eso es, también unimos este puntico que tenemos acá. Eso es, como un declive que tenemos acá. Tenemos tanto la parte delantera como la parte trasera en estas líneas que tenemos acá. Este es el patrón de la blusita que tenemos para hoy. Tenemos una franja en la parte delantera y la trasera también. Tenemos doble, la vamos a hacer forrada. La tenemos ya previamente cortada. Luego te la muestro. Estos son los pasos a seguir. Esta es la cuarta parte, el doble de la tela. Está hermoso conjuntico, el conchor y tenemos. Para realizar este choro, acá tenemos cómo lo vamos a hacer. vamos Trazamos una línea vertical en la misma hoja, como estás observando, y aprovechamos la línea que tenemos horizontal. Colocamos nuevamente un punto y de este punto hacia adentro vamos a colocar 6 centímetros. Luego de colocar los 6 centímetros, colocamos un punto. De este punto hacia adentro, 17 centímetros, colocando nuevamente un punto. De este punto hacia abajo vamos a colocar... 25 centímetros trazando una línea en la parte vertical vamos a bajar 17 centímetros colocamos un punto hacia adentro 4 centímetros colocamos otro punto y lo unimos con una línea curva con el punto que tenemos acá, así del punto de este 17 vamos a bajar 7 centímetros colocamos un puntito hacia adentro colocamos otro puntito con 2 centímetros de este puntito hacia adentro colocamos Cuatro, lo mismo que tenemos acá colocamos nuevamente un puntito y unimos con líneas de este punto hacia adentro vamos a trazar una línea como ruedo para este hermoso short colocando un centímetro para la costura también en la parte superior este es el doblez de la tela y vamos a comenzar por la blusita la tenemos previamente cortada la tenemos así fíjate vamos a mostrarte la parte pequeña acá la tenemos la tenemos sostenida con unos alfileres porque se mueve mucho la tela, es muy suave, pero se puede observar claramente que la parte del escote es más baja, la parte delantera y un poco más subida, la parte trasera. Esta es la sisa y este es el ruedo de la parte que vamos a forrar. Esta es una parte, tenemos también la parte más larga, la tenemos por acá, fíjate, si lo haces así te va a quedar igual. está cortada igualito en es la parte más baja la parte delantera y la más alta la, la parte trasera a esta hermosa blusita le vamos a colocar vamos a retirar el patrón le vamos a colocar unos tirantes para ello tenemos unas franjas que tenemos acá cortadas tenemos cuatro le vamos a colocar unos tirantes a esta blusita y te voy a mostrar qué cantidad le pusimos de largo y de ancho a estas tiritas que tenemos acá. Vamos a buscar nuestra cinta para medir. Tiene 5 centímetros de ancho y de largo tiene 36 centímetros. Estas tiritas las vamos a unir así, las vamos a doblar, vamos a cerrar una punta y pasamos costura. Luego vamos a voltear, planchar y de esta manera vamos a tener los tirantes vamos a colocarlos por acá para luego colocar la costura vamos a comenzar pasando costura así vamos a retirar los alfileres, esta es la parte más corta la vamos a colocar las partes principales de cara hacia adentro ambas, así las partes principales y vamos a pasar costura por los laterales también realizando por el orillo un sisa pequeñito Colocamos la costura por los laterales, realizamos un sisa pequeñito, también lo hicimos por todo el ruedo. Cisa pequeñito. La parte de los tiros también realizamos la costura y volteamos, también aprovechamos de planchar. Vamos a colocarlo por acá, porque ahora vamos a hacer lo mismo con estas partes que tenemos acá. Vamos a retirar los alfileres así. buscamos la parte principal y la dejamos en la parte de adentro, Así. eso es, ya la tenemos, ahora vamos a pasar costura también por los laterales, realizando también un zigzag, colocamos la costura de los laterales, también realizamos en el orillo un si sea pequeñito como ruedo, lo tenemos así. Ahora vamos a colocar la otra parte, que es la más corta, acá la tenemos. Vamos a ubicar el escote delantero y lo colocamos así con el escote delantero de esta otra parte. En la parte principal vamos a colocarlo así para que se observe mejor. La parte principal la vamos a dejar de cara con la parte de revés de la parte de adentro, así. Vamos a colocar un alfiler por acá para que se sostenga. Así colocamos la parte pequeña, acá en la parte de adentro. Buscamos la parte principal y la colocamos de cara con la parte de revés de la blusita. Así colocamos la parte de las costuras de la sisa. Lo colocamos toda derechita adentro. Así. Y acá en la parte de los tirantes, vamos a colocar los tirantes. Acá los tenemos y lo vamos a colocar así. Vamos a colocarla así. Eso es. Dejamos medio centímetro de cada lado. Vamos a colocar un alfilero. Vamos a colocar el otro tirante, de este otro lado, así. Hacia adentro. Colocamos también un alfiler, también en la parte trasera, hacemos el mismo procedimiento. y eso es ahora el otro tirante lo colocamos así recuerda dejar de lado un lado medio centímetro aproximadamente medio centímetro y ahora sí, después de ubicar los tirantes también ubicamos la parte baja de la sisa vamos a pasar costura por todo el contorno vamos, tirante hacia adentro vamos a pasar la costura cerrando las partes de los escotes, todo todo, pasamos costura Colocamos la costura por toda la parte interna, nos queda así, vamos a voltear, buscamos los tiros, sí ya la tenemos, recuerda amiga que la parte más baja es la parte delantera, la podemos identificar colocando estas partes así derechitas esta más baja tú también puedes realizar esta bella blusa siguiendo nuestro paso a paso o suscribiéndote a nuestro canal también para seguir viendo más tutoriales acerca de ropa de bebé que también puedes realizar en tallas grandes Le podemos hacer un lacito ajustable para cualquier edad queda muy bonito. A esta bella blusa que tenemos acá le vamos a realizar un choro. Vamos a ver la explicación del chorro Te muestro el patrón. Por acá lo tenemos, fíjate, acá tenemos el chorro lo tenemos previamente cortado. Vamos a colocarlo así para que se observe mejor. Lo tenemos ya eso es, no tiene costura por un lado, esta es la parte del doblez de la tela, y la más pequeña, por supuesto la más corta, es la parte delantera y la más larga, la parte trasera, así, estos puntos que tenemos acá, paso a paso el patrón para que te quede así, ahora vamos a pasar costura por la parte media, realizando también un zigzag, Colocamos la costura por la parte media, realizamos también en el orillo un zigzag, ahora vamos a pasar costura por la parte de entre así, ubicamos la parte de la costura, ambas juntitas, así amiga, fíjate, es muy fácil, tú también lo puedes hacer, vamos a realizar una costura, dejamos un centímetro y pasamos costura. This exam. costura por la parte de entrepierna así realizando un zigzag y dejando un centímetro de ancho nos queda así ahora acá en la parte superior vamos a colocar una cinta elástica y aquí la tenemos esta tiene medida de ancho de 3 centímetros y de largo le vamos a colocar 44 centímetros esta la vamos a unir con una costurita por acá en primer lugar Y ahora la vamos a colocar así, vamos a voltear el short, así en la parte delantera. Vamos a colocar esta elástica de esta manera, así. Vamos a dejar esta costurita para la parte trasera. La colocamos acá, así, vamos a sostener con un alfiler, mientras buscamos la otra parte. La colocamos derechita y el doblez de la elástica la llevamos hasta acá eso es colocamos también un alfiler ahora vamos a colocar la costura manera de zig zag estirando la elástica hasta llegar acá vamos a hacer esa costura colocamos la elástica con un zigzag por todo el borde ahora vamos a bajar la elástica así justo del mismo tamaño y vamos a pasar una costura por todo el contorno hasta llegar acá también vamos a realizar en la parte baja el ruedo vamos a doblar y a pasar costura colocamos la elástica, bajamos y pasamos una costura recta y nos queda así la parte delantera más corta se puede visualizar, identificar y la parte trasera un poco más larga. Este hermoso short tú lo puedes seguir haciendo con nuestro paso a paso, te quedará igual. Es una talla pequeña, vamos acá tenemos la camisita es un conjunto muy bonito, muy fresco, que tú también puedes realizar para ti nena para aumentar tus ingresos. Sigue nuestro paso a paso y te muestro ahora el paso a paso del patrón explicativo de este hermoso conjunto. Acá lo tenemos, fíjate.